Los ciudadanos y ciudadanas que aparecen favorables a un Estado vasco son en su mayoría de ideología nacionalista vasca. Eh, con esto quiero decir que eh, parten de que Euskal Herria es una nación y como tal nación tiene derecho a tener un Estado. Porque esto es un derecho democrático y es un derecho que se reconoce a todas las naciones hoy en día. Además de ese tipo de argumentación, digamos, identitaria, plantean otro tipo de ventajas o ven otro tipo de ventajas al Estado Vasco. Piensan, por ejemplo, imaginan que el euskera y la cultura vasca estarán más protegidos en un Estado Vasco o que habrá una mayor justicia social o que eh, la posible, la hipotética estructura política nueva en un Estado Vasco será más democrática o más transparente. Junto a estas opiniones de ciudadanos, digamos, normales, corrientes de la sociedad vasca, hemos recogido también las opiniones de algunos empresarios que están a favor del Estado vasco y podemos decir que tienen el mismo punto de partida que los ciudadanos. Es decir, Euskadi, Euskal Herria perdón, es una nación y tiene derecho como tal a tener un Estado.